En este video se voy a presentar una compilación de los mejores chistes musicales del año. Espero que te guste. Acción. La música romántica es como el queso en la pizza. La cantidad justa está bien. Demasiada... Es grasa oh. Oh. Estoy harto de tocar música todo el día Así que voy a parar un poquito y desayunar ¿Me das un café con leche y me dar unas? Sí, dos Y ahora un poquito de cine y música este puente este puente va a caer ajá dice que se agarre fuerte mi bella dama no para no para no para no para no, no pará. él está convencido que este puente va a caer este puente ¡Mi bella dama! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Este va a mi Buenos Aires, querido. Mi Buenos Aires es femenino, por lo tanto es querida y no querido. Se acercó poco a poco, yo queriendo que me baile y luego me dijo, vamos, que te muestro Buenos Aires. No sé bien lo que veo. Este chiste es medio bizarra. Estoy tocando un instrumento de persecución Un tomate le dice al otro tomate Quiero bailar un boliche donde haya mucha gente y bailar toda la noche Fuera Terminaron hecho puré ¡Oh, Mamma mía No sé ustedes pero yo personalmente estoy un poco cansado de los artistas, los músicos que están tratando de aprovechar el Mundial en beneficio propio, haciendo canciones, fusionando cosas conectadas al Mundial de Qatar. Yo prefiero volver a las bases, volver a lo auténtico, a la música como se tocaba siempre con la cuestión genuina del artista. Así que, con el permiso de ustedes, voy a agarrar mi flauta y me voy a ir a tocar un tema nuevo. Mi nombre es Julián y esto es Me encanta cantarte, suscribirte, ponerle like, compartirlo y nos vemos en el próximo programa.